Hola, hola. ¿Quieres aprender a conquistar tus miedos y que no sean los miedos los que te impulsan en la vida para poder vivir con más tranquilidad, una vida con mayor plenitud? Te invito a este taller totalmente gratuito en el que aprenderás qué son los miedos, por qué tenemos tantos miedos, cuáles son los tipos de miedos que hay, cuáles son los miedos sanos que te ayudan a protegerte, que te ayudan a cuidarte, a mantener tu salud, a mantenerte protegido en esta situación de pandemia, por ejemplo. Y los miedos tóxicos que te llevan simplemente a pasarla mal, que te llevan a vivir demasiado estresado, que te llevan a, a entrar en conflictos con las demás personas y sobre todo que te disminuyen tu nivel de salud. Aprenderás por qué la estrategia de salir corriendo de los miedos y no enfrentarlos no ayuda y no sirve. Pero como tú puedes aprender una herramienta que vamos a ver en el taller, de cómo enfrentar estos miedos, de verles a la cara, de observarlos para poder disolverlos. Los miedos tóxicos, los miedos innecesarios, poder disolverlos y darle la vuelta y convertirlos en tranquilidad, en seguridad y en confianza para que tú vivas esa vida que tú mereces vivir y que tú puedes vivir en completa tranquilidad. Te invito a este taller gratuito, es un nuevo taller que voy a dar, solo tienes que registrarte en mi página ricardodelerran.com y allí te espero. Ahí puedes elegir entre el horario de las 7 de la mañana, el horario de, de, perdón, de las 11 de la mañana, el horario de las 7 de la noche en este Zoom, tiene cupo limitado, apúntate en cuanto antes para que no te lo pierdas y le des este giro a la vida. Vale la pena vivirla a pesar de pandemia, a pesar de las complicaciones, vivir bien, vivir tranquilo, vivir una vida plena. Te espero.